Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a War Thunder, esta vez dominación Campos de Polonia. Tres zonas, una urbana, dos campestres, y vamos a salir con tanques alemanes, esta vez voy a sacar a mi Leopard 1, este fue el primer vehículo premium del que es la mejor tripulación que tengo de todos los tanques. Bueno, un BR de 7.3. Es el que marca Leopard y el Marder A1. Todos los demás, pues 7.0 y 6.7. Arranca, Leopard. Venga, vamos. Tanque medio, ligero, ligerillo. Eh, no muy buen blindaje, pero un cañón con cargas huecas. Y una tripulación totalmente experta es la mejor tripulación a tope ya es imposible que esta tripulación tenga más nivel se nota bastante sobre todo a la hora de apuntar como prácticamente cuando con la mira del, del artillero selecciona su blanco eh, casi le ve las pestañas al otro artillero es mi mejor tripulación es un tanque que le tengo mucho cariño y ahí vamos es rápido y junto con el T-34 es pues, posiblemente los dos tanques con los que más digamos, con el que más cariño los tengo. Este mi para uno y el T-34. Pero bueno, hoy sacamos el Leopar uno. Escenario tomamos rápidamente la zona C, es lo que tengo planeado. No me voy a quedar aquí porque esta parte alta mmm, rápidamente empiezan a subir y desde aquí desde pueden arrear. Si te asomas un poco, venga, tomando zona C, si te asomas un poco a ver pues la ciudad, el pueblo abajo, o si no, incluso en los bosques de, más por ahí arriba. Es un blanco fácil y desde esa distancia. Venga, zona capturada, desde esa distancia, si me tocan ya estoy listo. Así que prefiero jugármela, tomar C y rápidamente, que este bicho corre y cuesta abajo. Vamos rápidamente a por la zona B Y luego cuando lleguemos allí ya veremos qué pasa Eso sí llegamos Pero venga, vamos Las Acelera una zona. Venga, la zona la han capturado ellos, lógico, nosotros la C Y ahora toca batirse el core por la zona B Aquí hay que ir volando Porque te, todos deben te desfilar Puede ser que en breve Lleguen los disparillos Venga, nosotros empecemos por nada en lo primero, venga, 60 kilómetros por hora rapidito, muy bien Venga, ahí está Venga, ya rápidamente vamos a pegarnos lo antes posible a estas roquitas para ir cubriéndonos. Posiblemente por ahí estén subiendo o ya me estén viendo alguno. Pero bueno, no es la primera vez que a mucha velocidad, pues, que otro tirador te puede acertar. Incluso aquí, en este claro, pero bueno, ya te tienen que estar observando desde hace tiempo para calcular más o menos dónde poder acertarte. Venga, aquí ya despacio, al loro con esos bosquecitos y aquí, por ahí arriba y un poco más a la izquierda, a la altura del molino que se ve al final, que ahora mismo no se ve. Venga, a ver, zona B. Ah, están pisando, artillería. Tanque medio. Venga, eh, vamos a centrarnos ya en lo que estamos haciendo, Venga la imagen es bastante nítida venga, 200 metros por si aparece alguno 350, un poco más allá arriba justo la bajada, objetivo intacto no lo hemos hecho nada al loro por ahí muchas veces suelen pasar cuando van directamente a conquistar pues la zona cuando está más pegada normalmente la zona hoy la han colocado ahí arriba venga, están tomando B y ve está tomada venga, lleva la ventaja los amiguetes al loro, a partir de aquí, venga callejuelas, por ahí enfrente es un peligro, incluso por la izquierda ya por estas casas en cualquier momento nos puede salir alguien, aquí hay que estar atentos la zona C normalmente muchas veces la colocan ahí esas casas, la ve aquí y la pues pegada a la carretera, pero bueno hoy las han, las han separado bastante, venga ¿quién está ahí? mis dos compañeros ahí dándole caña, dos tanques ligeros, a ver quién es el pollo a ver, a ver, a ver, aquí venga, Tiger, venga, impacto Venga, vamos a ver si ha tocado. Venga, este recarga parte, vamos, venga, venga, venga venga. Ahí el balteaje inclinado, venga, vamos Bien, perfecto Venga, estupendo Leopard, venga Vamos a conquistar la zona B Tiramos un mito para cubrirnos Y venga Vamos a pegarnos aquí un poquito más A esta capilla, a esta iglesia Venga, y el humo nos va a ayudar Venga, esperemos, venga, ahí está tomándola Mi compañero tanque ligero también se está aprovechando De la coyuntura ¿Dónde estás, que no te veo bueno, estará justo por detrás de esas casas. También esa calle de atrás, esto. Venga, colegas, más gente. ¡Eh! Ya no está. Ya no está. Estoy solo. Pues nada, al loro. Ya tenemos la artillería y al loro porque aquí también por la espalda nos pueden venir pero muy rápido aquí ya estás muy expuesto, esa calle, la otra y encima estando solo venga, mucho tiempo aquí no podemos estar, no voy a quedar a defenderme voy a intentar ir saliendo poco a poco, cuidado bueno, cuidado y suerte, porque venga, vamos a ver, echa un vistazo rápido por aquí, venga, a ver, a ver, a ver hombre, otro amiguete, Ahí abajo, venga, crítico no me quedo ahí a esperar, no vaya a ser que todavía ese impacto crítico tenga posibilidades de responderme y con que me toque ya, ese tanque me destroza. Venga, por aquí, a ver si por aquí le puedo cortar Posiblemente me se... pero no Ahí está. Ah, me tocó. Venga, perfecto, me ha dado la torreta. Venga, vamos a cubrirse. Bueno, me toca reparar. Aquí en medio, reparar. Bueno, la... se ha quedado... El artillero se han quedado todos atontados y ha caído uno Venga, con el humo, nos de aquí Ya van llegando los compañeros, venga, vamos a meternos por aquí a reparar Aquí en este bucecito no hay en medio ¡Hemos tomado la iniciativa! Estupendo Venga, vamos a reparar aquí Venga, venga, repara Eres rápido, venga, 12 segundos, 11, claro, son muy buenos Es muy buena tripulación Venga, ahí está, tanque medio. Posiblemente ese que me haya tocado. Venga, 3, 2, 1. Venga, preparados. Venga, la tripulación también. Venga, puede ser que ese ruido que oiga sean mis compañeros. Ese, ese antiaéreo y ese tanque pesado. Bueno, están tomando C. La partida está muy volada. Y tengo a dos tanques, dos compañeros tanques ligeros al lado de C que no no están haciendo nada. Están tomando C y están ahí. Bueno, no es fácil. Avanzamos al loro, primera calle, venga. Puede ser que por aquí. aquí. Bueno, creo que el que. Ver, y este rinconcito también es un, un buen sitio para esperar a que pase cualquiera y encima te arrean por el lateral. Venga, al loro, la bajada aquí hay que pasar rápido, rapidito venga, por esa calle vamos, venga, bombas Va, callo lejos bueno, venga, vamos corre, queda en medio aquí venga, al loro esto ya es una lotería, aquí en cualquier esquina te puede esperar cualquiera venga, puta madre vemos aquí solamente un tanque pesado y yo aquí en medio esos dos ahí en C haciendo no sé qué, venga tanque ligero, se acerca B y un cazacarros allá arriba como digo yo, de merienda venga estamos perdiendo los puntos, claro la zona C, la zona B, ¡Ah, ese tanque pesado ha caído pues nada, estoy solito por aquí, a ver qué pasa están capturando B nada, ese es el Tiger de antes Tiene que asomarse, está justo detrás de la catedral Venga, por aquí ya Esto es una lotería. aquí ya es jugártela Y se acabó, si te sale uno, pues mala suerte Venga, vamos a ver Eh, por ahí algo, ¿qué es eso? Venga, 2018, ahí está Venga, defensa de bases Tú no tomas B Venga A ver si algún compañero Venga, ese tanque pesado que sale Ah, quedamos tres siempre aquí exponiéndonos a tope y la peña ha la el enemigo está venga esto que es artillería claro me tienen cachado ya bueno la artillería ojo ¿eh? somos blanditos nada venga yo solito aquí en medio dos tanques pesados... pesados... más gente saliendo pero son... venga Ah. esto que es artillería un shariotter me han tirado artillería y me ha visto venga ese ya me tenía cachado salimos con... venga M48 este todavía le faltan cosillas por fulear venga salgo con los proyectiles estos anti -blindaje. y venga toda las pastilla ya vamos... venga para allá la zona B... aviones... venga vamos eh, 8, 9, 9, Pato. Venga, venga, venga, venga. Ahí, estupendo. Venga, batido. Ese ya no va a llegar más lejos. Marder, otro antiaéreo, un Tiger. Pero así no hacemos nada, eh. Venga, ah, esto no tiene muy buena vista. Como no tomemos este rápido y yo pueda llegar a ver, venga, ese avión que haga algo. Ese bombardero otro avión al loro a ver a ver, ver. empiezan los aviones a darnos la brasa venga, ese dispara ¿Quién es? kv2, madre mía el señor tigre eh? pues va bajando aquí el nivel no, igual que yo he empezado con 7-3 y me he bajado a 7-0 para ir fuleando poco a poco, el M48 venga sacándole cosillas, avión avión, no, mierda joder macho no me las tiro encima nada picha, muy bien bueno, el tío ha andado fino venga, va el Marder, venga los aviones a ver si el Marder puede hacer algo con los aviones, porque la parte terrestre, yo ya no me expongo más venga, JPZ a sacarlos por delante, venga ese avión a ver, a ver, a ver ¡Ah! demasiado tarde, venga, por ahí abajo venga, ahí está o a sea, ver está muy lejos no creo yo que le vaya a acertar a ver ah, demasiado lejos demasiado lejos bueno, pues vamos para C Esta partida casi seguro que ya esto ni qué coño se va a ganar. El enemigo está capturándose, cojonudo. Venga, a ver JPZ Venga tío, ahí está disparando. Venga, hay un blanco. Venga, muy bien. Eh, hay otro por ahí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, ahí, ahí, ahí, ahí. Venga, venga, venga, venga. Disparando. Venga, venga, vamos. Venga un misil. Venga, vamos. Ah, T28. Nada. ¿Por qué no le disparaste el JPZ, tío? Me disparas a mí. Bueno, lo han destruido. Pues no sé quién es. habrá sido el JPZ. Bueno, salimos ya con, la, con lo poco que nos queda ya. Ah, qué pena. 6-7. Venga, salimos con el Tiger 2, con el kilovatio, como digo yo. Venga, un 6-7. Este es un tanque pesado. Pesadísimo, lentísimo. Venga, y poco vamos a hacer ya aquí. Esto está más que perdido. Pero bueno, no me gusta quedarme. Si puedo, si puedo salir con algún vehículo, pues salgo. Por lo menos algunos puntillos. Pues oh, si disparo por ahí cerca. Ya están cerca del respawn. Ah, va ganando el enemigo. No me fagas, tío. Qué listo. Pues yo voy a por C. Si me dejan. Venga, ahí hay alguien disparando. Es un antiario. Se está limpiando todos los matorrales para, lógicamente, quien pueda ir llegando. Venga, 820 metros, 810, 800 ya la zona C. La están tomando. Sale por detrás mío un carro medio y un antiario. Venga, y un carro ligero por ahí arriba. Venga, pero aquí la peña no se moja para nada. Venga, tío. Eso, eso ha caído cerca, ¿eh? Y eso no es artillería, eh. Venga, ya están cayendo por aquí los proyectiles. Venga, esto está casi perdido ya. Panzer Vaya Vaya, vaya, vaya. Panzer 4, ¿eh? joder, cómo baja el nivel el avioncito dando la lata por ahí. Venga, a ese compañero casi le tocan. ¡Oh, qué peligro. Fe está tomada. Venga, listo, me dieron. Venga, extintores. Pues el disparo ha podido venir por ahí a la derecha. Bueno, venga, y ese colega que dispara pues está por ahí. Venga, otro leñazo. Pues me parece a mí que el siguiente, y si no el próximo, ya. Venga, mi compañero dispara. Ahí está, por la derecha, el Sayoter, el mismo de antes. Mm, se le ha puesto fácil. Nada, bueno, el tío es listo. Venga ya no puedo salir con este, vamos con el Cuber Blitz por sacar algo, venga, esto está terminado ya se acabó misión fallida no puede ser, así no se puede ganar una batalla la gente, ahí, nada, hay que tirarse un poco más, un poco más de arrojo, venga vamos a ver Tercero en el equipo, 15.251, 89% de actividad, 6 impactos, 2 zonas capturadas, 3 críticos, 2 objetivos terrestres destruidos, o sea, el T-28, solo lo tuve que cargar a mi compañero. Bueno, pues nada, pues esto ha sido todo, en dominación campos de Polonia, si hay poca colaboración, poco apoyo, suele pasar lo que pasa, que al final te quedas vendido y si entre 15 o 16 que somos Nadie se moja, solo va todo el mundo a tomar la zona C como en este caso y ya nadie más se moja ni a ver, incluso a menos a A Que a ni la hemos pisado en ningún momento Pues pasa este tipo de cosas Bueno, pues nada, recordaros abajo caja de descripción, enlace, Discord, Escuadrón Ibis, Instagram, Facebook y el canal de nuestro amigo Draconianus en Twitch Esto ha sido todo en dominación de campos de Polonia, si os ha gustado el vídeo por favor dale muchos likes, es la manera de mejor apoyar el canal y nos vemos en un próximo, chao, chao.